Hace varios años nadie se podía explicar por qué desaparecían aviones y barcos tripulados por personas en el Triángulo de las Bermudas. Mucha gente que pensaba que en esa zona que es una isla formada por Puerto Rico y Miami, Florida, había un portal que llevaba a estos vehículos a otra dimensión. Pero lo cierto es que ahí no hay nada. Hablando un poco más sobre casos donde aeronaves desaparecen sin dejar rastro, está el misterioso caso del vuelo 513 de Santiago a este vuelo despegó de Alemania el 4 de septiembre de 1954 y desapareció. Sin embargo, 35 años después, el vuelo regresó aterrizando en Brasil, donde ahí encontraron los esqueletos de las 92 personas desaparecidas. Ahora se acaba de descubrir que mientras el avión volaba, un planeta conocido como Nibiru absorbió toda la energía de las 92 personas, haciendo que éstas perdieran su su piel en el proceso. Esto mismo le sucedió a las víctimas del Triángulo de las Bermudas. Nibiru es un planeta que se encuentra en los confines del Sistema Solar. Este sería el noveno planeta del Sistema Solar. Es un planeta de tamaño gigante y es real, tanto así que los científicos lo han bautizado como Planeta 9. Además gira alrededor del Sol cada 15.000 años Nibiru es un planeta que también está asociado a los dioses Anunnaki, lo cierto es que sabemos menos cosas de las que pensábamos sobre él, pues este planeta absorbe la energía de los humanos hasta destruirlos, y no solo de ellos, sino también de estrellas y planetas, se dice que por eso los Anunnakis abandonaron su planeta, por lo agresivo que es este coloso además de todo a este planeta se le atribuye ser el verdadero causante del cambio climático ya que se está acercando a nuestro planeta pero no porque vaya a chocar con la tierra tal como se especula sino porque habrá un acercamiento para absorber toda la energía de la tierra es decir de toda la naturaleza y de todos los humanos y seres vivos y eso es lo que al final verdaderamente terminará por destruirnos Nibiru sigue absorbiendo absorbiendo la energía de más planetas y volviéndose cada vez más poderoso.